Bicicza Erdígunea Caicho, Marcia y formo parte del Grupo de Trabajadoras del Hogar de racismo. Desde este grupo se ha realizado una encuesta a más de 250 mujeres, donde se les ha preguntado sobre su situación laboral, familiar y personal desde que inició el confinamiento y las graves consecuencias que está dejando la pandemia a estas compañeras. Kaiso, naiz, nit sen sen soy Mark. Soy hondureña y tengo dos hijos. He venido a este país a trabajar para mejorar las condiciones de vida de mi familia. Trabajamos cuidando a personas mayores y a niños y niñas para que otras mujeres y hombres puedan desempeñarse en sus diferentes actividades laborales. Eh, muchas de estas mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados han perdido su trabajo y un gran porcentaje de estas mujeres están en situación irregular y por lo tanto pues, no pueden acceder a subsidios como trabajadoras o a las ayudas para el pago de alquiler y para cubrir sus necesidades básicas. Pido a las instituciones que nos, de, que, nos de, que nos tomen en cuenta el trabajo que hacemos, ya que hemos venido a trabajar y, con, y portamos eh, ayudas con la economía del país. No le quitamos nada a nadie. ya! Por ahora hemos detectado 40 casos de mujeres que están viviendo en situación de extrema gravedad. Por eso, junto con el movimiento feminista de Tolosaldea, Arzualdea y otros pueblos, estamos recogiendo dinero en cajas de resistencia. en el dinero recaudado será destinado a todas las trabajadoras de hogar de Guipúzco que se encuentran en situación de vulnerabilidad con consecuencia del estado de emergencia. Agradecemos tu solidaridad, Escarricasco.